En el ámbito digital, como en general en las relaciones sociales que mantenemos en el mundo físico, son necesarias una serie de normas de conducta y cortesía que hay que respetar. Con carácter general, antes de participar en foros, chat, en las redes sociales o de escribir correos electrónicos, conviene pensar cómo nos expresamos. Por eso debemos presentarnos y saludar en nuestra primera intervención. No escribir en mayúsculas equivale a gritar en una conversación oral. Respetar la privacidad, datos e información de otras personas. Mostrar empatía, buena educación, ofrecer nuestra mejor cara y no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Respetar el tiempo y el ancho de banda de los receptores de nuestros contenidos. Contribuir a crear un ambiente sano y formativo de debate excusar los errores, comprender los fallos de los demás, todos somos humanos. Ponerse en el lugar del otro, teniendo en cuenta que puede pensar de manera diferente. De forma específica, en los chats, es conveniente que conozcamos el tema y las normas del mismo. Evitemos hacer demasiadas preguntas, escribamos mensajes cortos, teniendo paciencia con la rapidez en las respuestas y avisemos si nos vamos o nos despedimos en su caso. En los foros y correos tenemos que especificar tema o asunto, adecuarnos en extensión al medio, no abusar usar de colores o emoticonos, no hacer comentarios innecesarios ni preguntar sobre algo ya tratado, pero responder siempre a los correos. Si se cambia de tema, es preferible abrir un nuevo hilo o escribir un nuevo mensaje. En las redes sociales, no debemos olvidar pedir permiso para etiquetar y para utilizar fotos y vídeos, siempre dando prioridad a la privacidad. Usar un tono positivo midiendo las críticas, siendo respetuosos. Añadir, aquí sí, emoticonos y símbolos. Se pueden ignorar solicitudes de amistad y denunciar de forma justificada a usuarios que hacen mal uso de la plataforma, cuyas normas debemos conocer.